Hola, muy buenas chicos, bienvenidos a este WCR8 Continuamos aquí el día 2 chicos de Córcega Y bueno, nos quedamos con, con Pietro Sela eh, Y luego novela al revés Y bueno, pues vas a hacer estos dos Estas dos etapas que son ya de Ya de 7 De 7,77 km 77, Y luego de 5,3 kilómetros Lo está de 7,77 77 kilómetros Y bueno Espero que os guste Vamos allá Vietrosela primero Y luego novela vale Así que bueno Vamos allá con el día 2 Y nada Hacemos service Y nos vamos ya Al tercer y último día Derecha fondo a izquierda 3, a derecha 5 se cierra. No he dicho chicos, ya tenéis por aquí el botón para suscribiros, e ¿vale? Tres, y darle me gusta. Y, derecha, y bueno, pues compartir, ya sabéis, vamos con Pedro Sella, esta parte. A ver, se ha hecho? Vale. Y derecha, no pasa cinco, nada, vamos a esta ya, estas ya vale que vienen Ya nos van a costar menos Ya no es el anti que lo hicimos Y nos costó muchísimo Ya visteis el tiempo Lo que cambia, que cambia un montonazo Y es que es maravilloso chicos Como cambia Perdón Como cambia el tiempo Como, como es todo Es, es increíble chicos 5 freno para horquilla izquierda, 40. Ahí está, vamos aquí Esos. Izquierda 3, derecha 4, corta, corte pequeño, 40. Izquierda 4, sobre todo con estos 10, pe... que Que 10, cuidado Sobre todo con para estos pedruscos derecha, Ahí recto, que veis aderecha, chicos, 10, estos Hay pedruscos que se ven izquierda, Porque cuatro, corte, interrumpen derecha, mucho cinco, Es decir, te puedes dar con uno Y vamos, se te va a media...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 Cuidado, derecha 5, freno fuerte para recto, a derecha se estrecha abierta, derecha 3. Cuidado, chicos. A izquierda 4 es... se cierra a izquierda 4. Vale, aquí está. Eso es. Perfecto. A derecha 2 abierta. A izquierda 5, a derecha 3, corta sin corte. A izquierda 4, larga, 100, a giros.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 e izquierda 4 abierta. Y derecha 4 a túnel, 200. Izquierda 5 se cierra, corta, 50. Izquierda 5 freno, a derecha 2 corta. ¡A cuidado! Izquierda 1 sigue. A derecha 1 sigue, izquierda 3 se cierra. A derecha 2 corta, 50. recto a izquierda 60 derecha 5 baches 30 derecha 4 sobrecima a izquierda 3 corta ay no chicos eso a fondo se cierra a izquierda a fondo no. a derecha 3 corta 30 no, no nada, Y derecha 3 corta 40 cuidado ahí, ahí, derecha chico, 3 se cierra a recto a derecha Vinky va chicos, qué pena, macho. Vale, ahora sí, paramos. Pena, la dirección, macho, la tenemos tocada, tío. Lo no, he vi, visto como sonaba en un cristal, ¿no? Treinta. Eso es que la dirección cinco, está se jodida. Izquierda, izquierda, tres, se bueno, levemente, pero está para meta. Muy bien, pues aquí está. Acumulamos 6 horas, chicos, con 3 minutos y con 518 segundos, vale, le damos y tenemos 18 segundos de 18 minutos de penalizaciones, asciende a 27, ya acumulamos 23 horas con 335 segundos. Perfecto. Pues vamos con novela al revés y ya así nos vamos a, a... ¿A dónde tenemos que ir? A boxes, claro Vale, vamos con la siguiente Novela reversa ahora chicos Y ya nos vamos a boxer 50, y cuidado izquierda 5 y sin corte 40, izquierda 6 a derecha 4 corta, 60 Izquierda 4 sin corte 150 Izquierda 6 y derecha 3 Sigue larga Freno para recto a derecha Sin corte, 40 Derecha a fondo a izquierda 5 sigue 30 Derecha 4, sigue a izquierda 4, corta. Izquierda 4, abierta, 150. Freno fuerte para izquierda 1, se cierra sin corte, 40. Derecha 6, 90. Horquilla derecha, 40. Izquierda 6 se cierra, 4 corta a derecha 3 sin corte, 40. Derecha 3 se cierra, silla a izquierda 3 sin corte. Y derecha 3 no. sin corte. Izquierda 5 a derecha a fondo, 60. Derecha 4 freno a izquierda 3 abierta sin corte. E izquierda 5 a derecha 5. E De izquierda 3 corta, 100. Derecha 4 corta, izquierda 6 Y cuidado, izquierda 2, 40 Izquierda 6 corta, sobre cima para derecha 4 corta, 30 Derecha 4 corta, sin corte, 30 Derecha 3 sin corte, 30 Izquierda 6 corta e Izquierda 3 abierta, sin corte, 30 Izquierda 3 abierta, sin corte, 40 Izquierda Vamos chicos, este asfalto del demonio aquí izquierda 4, corta, y derecha 5. Y vamos, cuidado con las mil curvas 5, se 3. No las mil curvas Se conoce el corte como 3, país de las mil curvas larga, chicos culto de, de las mil curvas que está en Francia Claro Derecha a fondo, 60. Derecha 5C estrecha, izquierda 5C estrecha, 50. Derecha 3, izquierda 6, 70. Y bueno, ya no haré vídeo chicos hasta el viernes, que empezaremos ya otro rally cuatro, seguramente, ya no será Corcega, pues ya lo no acabamos. Y parece que me toca ya Turquía cinco, o uno de esos fuerte, me parece para que, para que me toca ya, chicos. Ya aquí ya no estamos. 5 a derecha 3, 5. Sí, ya no estamos. No, creo que es Italia primero. Me toca Italia, chicos. De rally. Izquierda 3 a derecha 4. Ahora 4, lo digo izquierda. cuando termine estas dos. Vale. Izquierda 5 se cierra 4 a derecha 5. 30. Izquierda 3 se cierra a derecha 5. Y vale, derecha, también corta, hemos podido un poco. Uf también se nos ha ido un poco las pastillas de freno chicos estamos en leve 3, claro, vamos a llegar no os preocupes llegamos de sobra izquierda ya estamos ahí izquierda 3 derecha 3 baja y eso es <coughs> okay. y bache a derecha 4 cortas sobre bache e izquierda 3 30 mm. De arriba, vamos vale, chicos, me había ido vale, ya tenemos una rueda 4, corta, derecha 30. tocada, la de rueda 3, derecha ¡no! Oh. Ah, ¡ay! vale, hemos tocado la dirección es tan grave, joder bueno, vamos a ver qué tal ahí es que me he ido, chicos, lo siento tercero, vale Vale, seguimos el primero en la general, así que es bueno, vamos a, al service. Reparamos y ahora vale, si sí podemos reparar bastante. Ahora viene la puerta y Antisanti otra vez. Eh... Pues tengo que hacerlo, chicos. No sabía que venía Antisanti al revés. Vale, pues vamos. No sé como vi de tiempo, pues muy jodido, eh, chicos. Vale, pues vamos allá, chicos. Vamos a jugarlas. Otra vez. No sabía que... No sabía que... Que tenía que volver a hacer anti-Santi. Pues vamos, esto es... Es increíble, chicos. Es que no tenía que volver a hacerla y la he hecho. Vale, pues vamos allá, chicos. No sé... vamos con la puerta vale, un momentito chicos vale, un momentito chicos, que meta esto aquí Se ha pegado. Esto se me ha ido, chicos. Espera, Un ahí. Vale, ya está cargando, chicos. Vale, vale, vamos con la puerta, chicos. Y ya pues nos queda anti-Santi. Mira, pues ya hemos reparado todas las piezas por suerte. Si no fondo, nos ha quedado ahí cinco, la... Corta. Lo que es la... A derecha, tres, corta, la suspensión en el de... Pues vamos allá 30. chicos. Vamos a concentrarnos y vamos a hacer todo bien, ¿vale? Freno para recto a derecha, estrecha sobre puente, 30. Recto a izquierda, 60. Izquierda a fondo, 40. Derecha 6 larga. A izquierda a fondo freno para horquilla derecha abierta. A izquierda 5 abierta sobre cima. e izquierda 4 media. A izquierda 4 corta. A derecha 3 se de cierra. A giros y derecha 5 freno para horquilla izquierda. Corta sigue a izquierda 3 abierta sobre cima. Y derecha 2 media abierta. A izquierda 2 corta y derecha 5 sobre cima. E izquierda 3 a derecha 3 sin corte. E izquierda 3 se cierra. Y derecha 5, corta, izquierda, a fondo. A derecha, a fondo, 50. Sigue el medio sobre cima. Y cuidado, freno izquierda, a fondo, a derecha 1, abierta, media, 30. Izquierda 5, corta, baches, a derecha 5, 40. Izquierda a fondo, 50. Freno fuerte, derecha 5, horquilla izquierda, se cierra, 30. La horquilla, cinco, esa, cinco, es la, cinco, esa horquilla y bien, bien, bien derecha dada, cinco, chicos larga, Vamos izquierda, ahí Izquierda 6 se cierra, 5 larga Y derecha 5 se cierra A derecha 3 larga, izquierda a fondo, 40 Ahí está muy bien Vamos para arriba Vamos para arriba 50. mejor Derecha 6 a izquierda, 4 corta, se estrecha a derecha a fondo e Izquierda 3 se cierra, a derecha 4 corta, 60 Derecha 4, 80. Derecha 3, 50. Derecha 3, corta sin corte, 30. Izquierda 6. Y derecha 5, se cierra 3, larga, 40. Izquierda 3, abierta, 50. Cuidado, freno fuerte. Para izquierda 1, abierta sin corte, 30. Derecha a fondo, a izquierda 6, 50. Izquierda 5, corta sobre cima, 60. Derecha 3, se cierra casa adentro. A derecha 3, larga, se estrecha, se cierra sin corte, 50. Izquierda 5, freno, se cierra 3, se estrecha muy larga, sin corte, 40. a fondo a derecha 5 sigue a izquierda 5 se cierra a derecha 5 y derecha 5 a izquierda 6 freno se cierra 3 corta 50 derecha 4 sin corte izquierda 4 se cierra 3 larga 50 derecha 5 a izquierda 4 a túnel 30 izquierda 3 corta a derecha 4 corta Derecha 3, corta sin corte. E izquierda 5, 150. Cuidado, freno izquierda 2, corta. A derecha 2, sigue a izquierda 3. E izquierda 6. A izquierda 5, 50. A derecha 3, sin corte, larga, se cierra 2, media. Izquierda 5 se cierra a derecha 5 y derecha 6 freno, para izquierda 2 largas sin corte, a derecha 5 corta y derecha 3 y derecha a fondo 120 sigue, derecha 4 corta y derecha 4 corta freno, a recto a izquierda corte 40. Derecha 3 larga sobre fuente, se cierra 50. Uh. Joder, chicos, qué pena ahí, macho. Ya no puedo quitarle el pelo. No lo creo, chicos. Ah. Derecha 3 larga e izquierda 4 corte. Me corta, queda 50. una, chicos, me queda una. Para meta. Vale, ya está bien, menos mal, chicos Vale La puerta, sí, la puedo dejar Para que la veáis un poquito y ya está quería que lo vierais porque esta es una etapa nueva que no hemos que no hemos, vamos, que no hemos visto y bueno pues para que la vierais un poco pues vamos ya ya se puede quitar yo creo y bueno era para que veáis como se ve y bueno lo dificultoso que es este asfalto no porque es muy jodido es es resbaladizo luego hay, luego hay uno que está más deteriorado es es un buen rally la verdad este el de el de el de este, el de... el de Córcega vale, vamos ahí, ya lo quitamos, continuamos ya acumulamos 36 de penalización, 36 minutos, no podemos penal, no podemos acumular más chicos, ya tenemos 32 horas con 33 minutos y 541 segundos, vale? y nos vamos pues a la última, al anti y reverse a la general Llegó a la Power State, eso. Vamos allá chicos con la última carrera de Antisanti, que, que nos cuesta muchísimo, chicos. Vamos a ver bien. si vamos con ella, si le damos bien, vale. Joder. Hey, que salgo y 5, me, y me empieza derecha, a dar. Que es un asfalto este. Madre mía. Izquierda qué duro 3 sobrepuente, Cuidado, freno. Recto a derecha, corte, izquierda, 4, corta. 30, baches. Para acá. Eso es ahí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 Fondo se estrecha, a derecha 3, se cierra corta 3, izquierda le damos. Dos. Sí, cuidado, derecha 3, a izquierda a fondo y derecha a fondo, 30 Complicado, chicos, 6, 3, qué complicado 3, Madre mía, vamos allá a ver a si lo hacemos 5, esta 5, vez de tierra, derecha, 3, túnel. Vale, la primera verde, chicos, perfecto Pasamos el túnel Y ahora vamos a tener derecha otro túnel, chicos abierta, sobre cima. Que sí, tenía ganas de hacerlo, a chicos Pero pues esta 3, corta, etapa 3, es Uf, durísima 3, corta, La más dura, 6, yo creo, sobre cima, del, del juego, 4, chicos corta. Bueno, la más dura, sin embargo 4, La que más sigue. me ha costado sacar Es en Italia 5, un... un tramo que se llama Monte 4, Viala, 4, 3, me parece Súper complicada además es que la empiezas Y empiezas en tiempo negativo Y es muy difícil Súper difícil, chico 3, muy larga, Nada, pues Estoy a ver si me paso esta Porque es la última Cuidado Oh, oh Madre mía Joder A ver si aquí Vale, vale Sácame, sácame oh, Menos mal que no me han puesto penalización Por eso Esta es la, la última 6, que me falta De este cima. país ya, chicos Y si es que 20. Cuesta muchísimo chicos esta. Va, normal, es que haya perdido tiempo, normal que salga negativo. Entonces la que más cuesta chicos es una que se llama eso, la que digo, la de Italia Monte Diala, es que empiezas en tiempo negativo, incluso empiezas porque es como una bajada, ¿vale? Que tienes que hacer rápido rápida, incluso para sacar buen tiempo sí, y es 3, que 50. te cuesta un mundo sacarlo, sí, porque es que no 4, lo sacas y estoy 40. yo un fácil y estando yo un fácil, imaginaos en experto sí, lo 4, difícil corta, que es 6, obviamente, 3, estando sigue. con volante, pues todo pinta diferente, Ahí, 5, yo estoy corta, con un mando 3, corta, 3, y bueno, pues las pintas las cosas pintan de otra manera, claro entonces izquierda pues 6, corta, fuerte, se entiende, si, sí, se, se entiende 12, perfectamente, claro Vale, vas aquí la bajada. A y nada, es la última que me queda. A ver, si no tengo ninguna penalización ni nada, que no sale ahí verde. Eso es que ya cambiamos de tiempo, ya vas a pasar tiempo por fin. Pues sí. No negativo eso, eso, vamos por aquí eh, Ahí está Ahí la hemos sacado verde chicos Y ya hemos recuperado Sierra, ese seis, pequeño corta, Incidente derecha, cinco, corta, 40, Y eso dos, es lo que tres, os digo puerta, Esta derecha, la más derecha, complicada Aunque en Alemania también tiene lo suyo Y no hemos llegado eh, así que esperado Porque Alemania dos, Alemania también derecha, tiene su trece, tierra, uno, sube, 50, Su cosa Porque es asfalto también ¿eh? uno, sube, Está perfecto derecha. Subimos, van a ver estas curvas ahí súper cerradas. Izquierda 4, a derecha 4 y derecha a fondo. Muy difícil. Pero a no chicos, si se ha ido algo de comidas que estaba comiendo Estaba aquí. Ah, tomándome un algo. Y claro, a lo mejor me ha pillado un poco en el directo, pero pillo. ¡No! Veis chicos, en cuanto me abro, que tengo cuidado aquí, bueno, no pasa nada. Por esa penalización porque en la última carrera recta, aún no creo que haya problema que cerradas son aquí las curvas la chicas, a madre a fondo, mía fondo, de y de eso, de aunque de no creo que por esos nueve minutos corta, no creo que pase nada izquierda, espero que no si no pues si sí, tendría un problema y tendría que reiniciar por el momento de vamos a ver la suerte chicos a ver si corta, pasamos 50. vale Vale, cuatro, yo con estos tocones derecha, de, de, tierra, de piedra Que son, vamos, oh, son Son súper, son la leche Súper enormes Ahí está fondo, corta, derecha, cuatro, Doble corta, derecha, tres, corta, cuatro, a capa a derecha, Vamos a cata verde Vamos muy bien corta, chicos, cuesta. vale No sé si cambiará el tiempo derecha, En esta cuatro, etapa cuatro, tan larga Porque el, la derecha, tres, sin sin y corta, en la anti-sandy la otra sí que cambió, seis. aquí no lo sé Aún no hemos llegado, ¿eh? no estamos ni mucho menos cerca de la parte. Derecha 3, pache sigue, a izquierda 2 corta sin corte, 30. Vale, ahí. derecha 6 corta, a izquierda 3 se cierra. Muy bien, sí. Y derecha se cierra. Cierra ahí, perfecto. A izquierda 4, vale, izquierda. a través de qué vas a sacar. Vale, el túnel, ahí está el túnel, vamos izquierda 5 se cierra, corta, 50 vale, izquierda está. 5, freno a derecha 2, corta a cuidado, Va. izquierda 1 sigue freno ahí, perfecto sacamos el verde izquierda 3 de tierra. vale a derecha 2, corta, 50 vale, ya, ya tenemos la dirección un poco tocadita y la suspensión que la tenemos y la 60. vale, 60 ahí derecha cinco vale vamos pues a ver de qué vas a sacar 3, eso es vamos y derecha a fondo, se tierra, izquierda a fondo Uf, vale, con, 3, la, con corda, la dirección 30. tocada cuida aquí eh la dirección y, derecha, 3, corda, y las pastillas de freno Cuidado. Levemente desgastadas vale Ahí vamos Los oh, míos que largas esta etapa chicos A eh. izquierda 1. Se, se nota que la pobre stage La, fina, la final 4, eh. larga, sigue, 30. Vamos ahí 5, Ahora nos cierra, rindamos 3, Muy bien Se cierra, 4, se cierra 200. <coughs> 200 perdón ahí. Vale no pasa nada perfecto 3, Otra media. verde madre no mía la suspensión la dirección tocadas no las, no las pastillas vale ahora para abajo perfecto ahí izquierda 6 freno fuerte para recto a izquierda en cruce Vale, seguimos ahí chicos Izquierda 5 sigue a derecha 4, 40 Izquierda 4 corta, se cierra a derecha 2, 50 Izquierda 2 corta y derecha 5 freno y horquilla derecha sin corte E Izquierda 6 sigue fuera, 50 Izquierda 3 a derecha 4, 100. Derecha 5, 100. ya vale, estamos llegando 3, chicos, 50. ahí vamos. Derecha vale. 5. No sé si... pausado? Sí. Vale, ahora 4, sí. Corta, 6, estrecha, 100 no había olido ahí chicos. Izquierda 3, larga, 6. Izquierda 5. Lo he echemos rápido ahora ya sí. Vale, ya vamos por buenas carreteras, chicos Estamos llegando Tenemos las marchas tocadas, que no lo he visto a derecha, 3, Las pastillas, corta, madre mía estamos llegando, nos quedan dos Vamos, vamos chicos, estamos 5, ahí a ver si quedó primero Y tenemos por Rojo, rojo y no sé derecha, por qué 4, se 3. Y 4, Vale, seguimos ahí a izquierda 3 abierta larga 6 quedan, quedan dos chicos, eh solo dos Sigue al medio sobre puntos de 70. tiempo Ahí está, siguiente Derecha 2 abierta, 40 Madre mía, vamos ahí A tope Izquierda 4 corta, se estrecha, 40 se estrecha, nada no. Derecha 4, a izquierda 6 Izquierda 6 A derecha 5 larga, se cierra 3, muro dentro a izquierda 6, 50 Encima, a derecha 4, freno, a izquierda 3, sigue A derecha 4, se cierra 2, a izquierda 3, corta, 30 Vale, mira, me queda una, vamos Izquierda tres, ya llegamos, corta, chicos, chicos cuatro, venga, abierta, perfecto todas verdes menos una roja Esto, vamos, es de matrícula de los chicos Orquilla, Vamos ahí Horquilla, ahora Izquierda, ya fondo, freno para horquilla derecha sin eh, ya corte y ya vale. La suspensión se nos ha puesto grave, está en rojo. Derecha 4, 30. Derecha 3, corta a izquierda 3. Y derecha 5, corta 30. Vale, Cuidado, está, freno. Chicos, Recto a izquierda, 30, se estrecha vale cuidado que se esté hecho aquí A izquierda cuatro, media, se cierra sin corte y derecha seis, momentito ya está ahora sí que está sonando una cosa vale ahora sí derecha, cuatro, sin corte, 30. vale está lloviendo ahora justo izquierda, chicos de la 3, que llegamos 40. ya está vamos vamos 5, corta, sin corte, 50, vale, ahí está el final. Vale, ahí está, por fin, chicos. Acumulamos 11 horas con 831 segundos, chicos. Muy bien, pues le damos ahí. Estamos primeros. Acumulamos ahí horas, ya 43 horas con 34 minutos y 372 segundos, más 45 minutos de penalización. Vamos allá. Ahí está ya, está, ya aparecemos Con 43 horas 34 minutos y 37 segundos luego Gartana que nos sigue El Estonio con 45 horas 29 minutos y 95 segundos Lo Thierry Neville, el Belga Con 45 horas 59 minutos y 12 segundos Y el francés Sebastián Lard Con 47 horas 7 minutos y 80 segundos Así que genial chicos Vamos bien En la dirección adecuada y ya está Ahí estamos Muy bien Vale, ahí reducimos nuestro número negativo Pasamos al nivel 48 de experiencia Chicos, se nos baja el estado del coche Aunque ahora lo recuperaremos Y bueno, son 36.000 dólares Vale, se nos quedan en 39.892 dólares negativos Luego 4.425 de experiencia Llegamos al nivel 48 y reputación un 12%, así que estamos bien. Luego la barra del coche nos baja menos 31. Y la moral, bien, genial. Ahí está. Muy bien, bajamos también un poquito. Llegamos al nivel 41 de experiencia. Y metemos, nos da más 3.000 de, de dinero. Tenemos 36.892 dólares y ya está. Tenía que usar blandos ah, Ese se me ha ido a mí Ese objetivo a medio plazo Bueno, menos 5 No pasa nada Ahí conseguimos dos miembros Uno neozelandés András Castillo León Y peruano Klein Bond, Bond Me parece esas Vale Pues nada chicos Yo creo que lo vamos a dejar por aquí Ya hemos terminado este rally Uf, durísimo, y sí, gente de Córcega, y vienen más duros. Nos viene el rally de Chile, el rally de Argentina, el rally de Alemania, el rally de Turquía, el rally de, de Australia y el rally de Cataluña, de Costa Dorada. Hasta el final, buff, nos quedan todavía recorrido, chicos. Bastante recorrido. Y nada, pues yo lo voy a dejar por aquí, chicos. Ahora sí. Vamos a ver las cosas antes. Nos quedamos en menos 43.000, así que está muy bien. Subimos a 49 de experiencias en nivel. Tenemos más 3. Cogemos ahí, está muy bien. Resistencia a los frenos, que lo necesitamos. Mantenimiento mejorado. Y hasta. Vale, aquí en la gestión hacemos lo siguiente. Pillamos una ventaja optimista. <coughs> Cambiamos de agente a... Sierra Jiménez, eh, ucraniana, 95%. Vale, eh, vale, voy a ver si puedo No hay un ingeniero, no. el ingeniero no está, todavía está bloqueado. Metemos a Federico Nezi, británico, metemos a Halima Salt, eh, alemana, y mecánico, metemos a Rosendo Pardo Galán, el moldavo, y ya pues. Claymore que hemos cogido Vale, de momento estaría todo Bien vale, los, vale, nos ha dicho enhorabuena Por alcanzar el objetivo Está perfecto la clasificación general Buena, coste de reparación 24.000 Vale, hemos hecho frenos chicos 3.600, 2.400 2.520 6.048 de motor 3.840 Dirección 3.300 3.213 y carrocería 3.072. Lo más aquí que hemos gastado es el motor. Muy bien, pagamos. Vamos a 59. Nos vamos a menos 59.849. Negativo. Estamos casi pagando en negativo. Vale, no pasa nada. Vale, pues vamos a hacer. Ahí está la prueba de mantenimiento y vamos a hacer, por ejemplo, un desafío de constructor. Y ya pues tenemos el rally de Argentina, este fin de... El que viene el de Chile, Portugal y el de Sardinia aquí de seguido. Y luego ya vendrá el de Finlandia, Alemania, Turquía, Gales, Costa Dorada... Y pondremos el broche final con el rally de australia así que bueno chicos ahora sí yo me despido yo soy más gaming ya sabéis por tenéis por aquí los botoncitos suscribiros darle me gusta compartir y nos vemos el próximo fin de yo soy más gaming y nos vemos chao